Hola, hola, hola, mis amigos, ¿cómo están? Qué gusto. Un poquitito después de las siete estamos saliendo, pero gracias a Dios, todavía estamos en la oficina este, circunstancial, eh, imprevista, por eso no tenemos las luces necesarias, pero aquí estamos, como siempre, tratando de presentar nuestro mensaje a través de Facebook Live. Tú nos puedes seguir. Todos los días en Facebook Live, hazte mi amigo y por supuesto cada vez que salgamos tú puedes ver el anuncio que estamos listos saliendo al aire. También, 15 minutos después de nuestra presentación, lo subimos a nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube y allí tú puedes también vernos y compartir con otras personas los mensajes que estamos publicando todos los días a las 7 de la noche. Estamos en un programa que se llama Visión de Futuro. Hemos trabajado durante enero Hemos trabajado cómo descubrir nuestro por qué y nuestro para qué, el propósito en la vida. En el mes de febrero y parte de marzo hemos trabajado el tema de cómo nosotros podemos proyectarnos a través de un sistema de autoliderazgo, de orientación de actividades y pensamientos y razonamiento y reflexión, nuestras habilidades para poder desarrollar nuestro propósito en la vida. Pero como somos seres espirituales, hemos trabajado la semana pasada todo lo concerniente a la ventaja o el privilegio de conocer a Jesús y hacer que Jesús se convierta en nuestro orientador porque nosotros somos seres espirituales y Dios está buscando seres espirituales para guiar, para orientar y nosotros como seres espirituales muchas veces no podemos proyectarnos en la vida, no podemos encontrar nuestro propósito en la vida porque justamente no trabajamos ni alimentamos esa parte la parte espiritual cuando Jesús habló con la samaritana lo hemos mencionado la semana pasada le dijo, sepa usted mujer, que Dios no está buscando adoradores de edificios, no está buscando adoradores de, de de religiones, está buscando adoradores en espíritu y en verdad, porque Él es un ser espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo ser un adorador de Cristo si yo no creo en Él? Ayer hablamos acerca de por qué Simón Pedro, por ejemplo, que era un pescador rudo, un hombre encargado de su vida común, diaria, de cualquier pescador de su tiempo, escucha la voz de un caminante de un extranjero, quizás para él, y le dice Simón, hijo de Jonás ven, sígueme yo te voy a ser pescador de hombres y él le cree dijimos anoche que para poder ser discípulo de Jesús tú tienes que aprender a creer ¿Es mejor equivocarte creyendo a equivocarte no creyendo? Porque cuando tú crees, tú abres tu mente, lo dijimos anoche, a las posibilidades, a ver oportunidades. Si tú te bloqueas y dices no, definitivamente pueden pasar miles de oportunidades en las cuales tú no crees y quién sabe, allí puedas descubrir una tristemente, una situación que perdiste la oportunidad porque decidiste no creer. Segundo asunto, para poder ser un discípulo de Cristo y tener sentido en tu vida, porque el que siga a Jesucristo su vida se transforma. Aún en las situaciones difíciles de la vida, una cosa es luchar contra tu crisis, contra tu problema solo, y otra cosa es luchar con Cristo en tu corazón, con Cristo en tu mente. Él te va a iluminar, te va a ayudar. Y aquí viene la segunda característica de los discípulos para poder ser un discípulo de Jesucristo. No estoy hablando de los discípulos nomás de Jesús, sino de nosotros que podemos ser discípulos. Además de creer, tenemos que tener admiración por la persona en quien nosotros creemos. Le preguntaron a una mujer, después de 40 años de matrimonio, ¿por qué tú decidiste casarte con este hombre? Y dijo, porque cuando yo era joven y lo conocí, yo lo admiraba. Y no solamente lo admiraba, sino que me gustaba su forma, como él se hacía admirar. No lo hacía para que yo lo notara, lo hacía simplemente de forma natural. Se le veía en su rostro, en sus acciones, una persona distinta. Y yo decía en mi corazón, cómo yo quisiera que él me mirara, porque yo lo admiro. Creer en una persona y admirarlo te califica a ti para ser un buen discípulo de esa persona, un seguidor. Y cuidado que la palabra seguidor no es menos, es al contrario el privilegio que te da la elección que tú tomas para seguir a una persona de una manera diferente, de una manera distinta. Yo tengo algunos amigos que son ahora líderes y muchos de ellos han sido mis alumnos en la universidad y siempre me dicen ellos, yo soy tu pupilo, yo sigo lo que tú me enseñaste alguna vez. Y alguna vez cuando yo dije algo que yo en clases había afirmado, confirmado como parte de mi convicción y ahora por alguna razón digo alguna cosa un poquitito al lado de lo que yo decía, ellos me dicen, maestro, usted me lo enseñó. Usted me lo enseñó, yo creí en usted y yo lo admiro. Y así que tenga cuidado con lo que usted dice. Otro amigo me dijo, cuidado donde caminas, Boris, que yo voy siguiendo tus pasos. Cuando uno cree en alguien, se convierte en seguidor, se convierte en discípulo. Pero ese discípulo no se confirma como discípulo solamente por creer. Satanás cree en Dios, cree que él existe, cree en el poder de Dios, cree en la naturaleza, cree en el universo, cree en todo, pero no es discípulo de Dios. Él hace exactamente lo contrario de lo que Dios hace. Por tanto, ser discípulo no es simplemente creer, porque el diablo también cree. Ser discípulo es admirar. Quizás dirás, oye, pero Satanás también admira a Dios. Sí, no te preocupes que vamos a ir completando durante la semana las otras partes que Satanás no tiene y por supuesto no puede ser un discípulo de él. Pero nosotros, si creemos en él, tenemos que tener admiración. Yo me imagino a Pedro, a Juan, a todos los discípulos que ya tenía Jesús, yendo a las bodas de Cana. Allí había una mujer que estaba haciendo de anfitrión, era la madre de Jesús. De aquella noche, pasó las horas, se acabaron el vino fresco que había en ese momento, y pasada la medianoche, faltó vino, y la gente no se iba. Y Jesús estaba allí de invitado, conversando con las personas, como siempre, era un hombre muy social, no era un hombre antisocial porque era el hijo de Dios, entonces la historia dice que su mamá se acercó y le dice, oye, hijo, hay un problema acá, se acabó el vino. El que estaba ahí cerca, seguramente Juan, cerquita de Jesús y los otros discípulos, oye, le están diciendo que se acabó el vino. ¿Qué, qué va a hacer este hombre? No lo no conocían más que simplemente estaban siguiéndolo. Iban a las reuniones con él, pero no necesariamente lo sabían, ni sabían realmente quién era. Entonces, escuchan a ah, la sí, es su mamá, ¿no? Sí, sí, es su mamá. María. Claro, mamá la mamá de Jesús está diciendo que se acabó el, el vino. ¿Y qué va a hacer ahora? Y escuchan a la voz de Jesús. ¿Dónde están los sirvientes? Aquí estamos, señor. Pongan agua en las cántaras. Imagínense los ojos de los discípulos. Impresionados. Impresionados. ¿Qué? Está haciendo poner agua. Y cuando llenaron los tanques, todos en silencio mirando a Jesús, lo que él hacía. ¿Dónde están los servidores? Aquí estamos, señor, por favor. Sirvan el vino. ¿Cómo? Pero si acabamos de poner agua. Ah, los sirvientes también creyeron en la palabra de Jesús. Pongan agua, pusieron agua, saquen vino, sacaron vino y sembraron, eh, perdón, dejaron una estela de credibilidad en las acciones de Jesús, que los discípulos dijeron, wow Mira este hombre. Y es más, cuando la gente comenzó a beber, viene el líder de la fiesta, se acerca a María y le dice, oye María, perdóname, ¿no se sirve el mejor vino cuando ya la gente llegó y después, cuando ya están un poco así medio embotaditos con el azúcar de la uva, se les da el vino medio fermentado. ¿Por qué tú hiciste al revés? Silencio, silencio de admiración. Impresionante poder ser discípulo de alguien y admirarlo, pero admirar de un discípulo no es un evento, no es un hecho circunstancial. Imagínense, uno de los discípulos se acerca a Jesús y dice, oye Jesús, estamos aquí hablando con esta gente, hay miles de personas aquí, cinco mil varones, sin contar mujeres y niños, y no han comido, te han estado escuchando todo el día. Y mira, nosotros creemos en ti, ¿por qué no le damos algo de comer? O les mandamos a su casa y después que vengan para seguir escuchándote? Jesús le dice, ¿por qué no le dan ustedes de comer? Y el discípulo se sonríe un poco y le dice, oye Jesús, ¿De dónde vamos a sacar comida para cinco mil más? Posiblemente con sus esposas, los que vinieron hoy, que no tenían niños pequeños, serán unos tres mil más, y luego los niños unos mil más, imagínense, son como ocho mil personas, nueve mil personas. Y mientras tanto un discípulo caminó entre la gente y encontró que habían allí cinco panes y dos peces en las manos de un niño. Mira Jesús, en realidad yo he caminado entre toda la gente y nadie ha traído comida excepto este niño, que trajo cinco panes y dos peces. Ok, dijo Jesús, háganlo sentar. Se hicieron sentar en la montaña. ¿Y qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer con cinco panes y dos peces? Jesús dijo, traigan canastitas y compartan con la gente. Así que cada discípulo trajo una canasta. Seguramente otras personas ayudaron también porque son una cantidad de gente. Y comenzó a Jesús a partir el pan, a partir el pan, a partir el pan, y el pan salía. Imagínense que a este lado no había nada, y adelante salía pan, salía pan, salía pan. todos los peces y salía peces y, salía, y repartieron a la gente y todos comieron. Yo si hubiera sido un discípulo de Jesús, yo no sé si hubiera sido Tomás, yo hubiera simplemente abierto la boca tan grande y los ojos tan grandes que no los habría podido cerrar por un año. admiración yo te voy a decir algo. Muchos cristianos se han involucrado tanto en la rutina de la vida religiosa, se han metido tanto en los programas espurios que hacen con esos cantos y gritos y los shows de las personas y esas pañoletas que se ponen en los eventos y que exaltan la cantidad de logros de la persona humana, de sus sapiens y todo lo demás, se olvidaron de admirar a Jesús. Se olvidaron de que el pan que comieron en la mañana es gracias a la bendición del Todopoderoso que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Se olvidaron del pescadito frito, de las, del ajito, del juguito de, de zanahoria que te sembraste en tu casa para comer con tu familia, que era la obra maravillosa del milagro de alimentar a sus criaturas. Como lo dice Jesús en Mateo, si, si Dios alimenta así a las aves, ¿por qué te afanas? ¿Acaso no va a alimentarte a ti también, hombre de poca fe? Claro, hoy nos hemos metido en la religión, vamos a la, a la reunión de culto, hacemos el programa, venimos a la casa. Hoy me he ido al templo. ¿Y qué hemos resuelto? No hay admiración. Simplemente hay un cumplido, una forma de vivir, un cristianismo espurio, un cristianismo sin sentido, un cristianismo sin valores. Nos sentamos, escuchamos, analizamos el sermón y nos quedamos tan hambrientos y encima con tremendas observaciones por lo que dijo el fulano que predicó allí la palabra de Dios. Así como de repente tú me estás criticando ahora, pero no importa. Te has olvidado que mi mensaje no es Boris. Mi mensaje no es que Boris habla fulano o mengano. No es que Boris está haciendo una conferencia porque él sabe hacerlo. Aquí el objetivo que yo quiero que tú descubras es que tú creas en Jesús y que admires a Jesús. No en un evento, no en un hecho, no cuando te prediquen y tú creas, sino siempre. ¿Tú crees que Jesucristo no ha hecho cosas impresionantes para ti el día de ayer? De repente ni te diste cuenta. Claro, vives la rutina del día a día y que te olvidas de lo que él realmente está haciendo por ti. Y él está haciendo todo para que tú, como lo dije en San Mateo, para que tú no te afanes, para que todo lo que ves en la naturaleza y cómo él lo cubre y cómo él lo viste y cómo él los alimenta, también tú puedas entender de que él te alimenta. Él te da la oportunidad y que tú tienes que admirarlo si quieres ser su discípulo. Un discípulo de Jesucristo no solamente cree, sino que también lo admira. La expresión más interesante de los discípulos fue en aquella ocasión cuando Jesús estaba cansado y le pidió a sus discípulos llevarlo al otro lado del mar de Tiberias, me parece que es, no recuerdo el nombre. Y se quedó dormido y se levantó una gran tempestad. ¿Qué es lo que más sabían los discípulos? ¿Ser pescadores? ¿Cuántas veces habían estado en una tempestad? Cientos de veces, por años. Pero esta vez la tempestad era demasiado grande. Y me imagino a Pedro, Juan y a todos los capos del, de, la, de la pescadería tratando de sacar el barco adelante y no pudieron. Y cuando ya no pudieron, yo me imagino que fue un reclamo. No fue ese, señor, por favor, ayúdanos. nada. Es un momento de desesperación y le dice a Jesús ayúdanos, nos hundimos, tú duermes y nosotros estamos tratando de salvar el barco. Cuando mira el rostro de uno de sus discípulos dice, ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué están desesperados? ¿Qué ha pasado? Jesús se pone de pie, levanta la mano y dice, calma, enmudece. Y el mar se calma. Yo me imagino a Pedro agarrándose esos pelos largos, mal peinados de pescador, tirándose los pelos y diciéndole a Pedro, a Juan y a todos, perdón, a Juan, a, a, a todos los, a Andrés, a todos los que estaban ahí, a Jacobo, decirle, ¿Quién es este? ¿Quién? Que el mar, la tempestad, lo obedece. Esa expresión de admiración, debe tener un discípulo, un discípulo de Jesucristo. Debe no solamente creer. Si quieres, amigo, encontrar el sentido de tu vida, tienes que creer en Jesús. Pero no solo tienes que creer, tienes que admirarlo. Porque cuando tú admiras a Jesús, estás atento a su misericordia, a su justicia, a la obra que Él hace en favor tuyo y mío, todos los días de nuestra vida. En las cosas pequeñas, en la gallinita que cuida a sus polluelos, en la planta que crece y volvió a, que estaba muriendo y que volvió a crecer, en el camino cuando tú pasas un momento difícil y el Señor te ayuda, o cuando todas las cosas comienzan a caminar como realmente el Señor quiere, allí es cuando tú tienes que mostrar tu admiración por aquel líder que te está enseñando con la naturaleza y con lo del entorno de tu vida, que Él es el quien te da a ti la razón. De tu existencia. Por eso, si tú no tienes un propósito en tu vida, acércate a Jesús, consume amor de Jesús y verás que tu vida toma un sentido diferente. ¿Lo quieres? Yo te invito. Ojalá este mensaje te haya ayudado a comprender que además de creer, tienes que admirar a Jesús para encontrarle sentido a tu vida. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Padre, Gracias por este, esta ventana que tenemos para poder presentar tu palabra. Gracias por la oportunidad de los amigos que nos están siguiendo en el programa de Boris Darmon Canal en YouTube. Queremos que tú puedas llevarlos allí para que puedan escuchar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo los haga admirar tu palabra. Y que ellos puedan vivir una vida de creencia, de seguridad en tus promesas. Bendícenos, Entregamos nuestra vida y este programa en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. La verdad es que mi deseo es siempre que tú puedas encontrar un sentido a tu vida y que Jesús sea tu mejor ayuda. Un amigo de siempre, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.